Bienvenidos a Creaciones Betina, este video es una petición de alguien muy especial para mí que me escribe unos mensajes hermosos, Mario Barrios, amiguita espero te guste la idea como también espero que les guste a todos ustedes vamos ahora con el paso a paso corto un rectángulo en cartón duplas y te dejo la medida vamos a trazar la mitad que son 16.5 y a los dos lados vamos a medir 3.5 centímetros trazamos las líneas y vamos a repasarlas con tijera doblar o hacer el quiebre más fácil lo vamos a hacer así voy a doblar acá y esta parte la vamos a pegar yo voy a utilizar silicona líquida pegamos así vamos a utilizar tres tiratos comida en cartulina verde de aplicar silicona líquida en ambos lados y vamos a utilizar esta que mide 3 centímetros por 16.5 doblamos y pegamos así ahora vamos a pegar esta que mide 5 centímetros por 16.5 centímetros y por último pegamos la cartulina verde que mide 4 centímetros por 16.5 vamos a utilizar o voy a utilizar dos cajitas de remedio, voy a quitar estas dos alitas, claro que ustedes pueden utilizar las cajitas que tengan a la mano y siguen estos pasos voy a utilizar esta, este cartón que es de una caja de muñecas de mi nieta pero pueden utilizar también cartón corrugado al quitar esta hojita me quedaba como un cartón corrugado y quise aprovechar y vamos a borrar ambas cajitas nos quedarían así por este lado no la forré. voy a aplicar silicona líquida y voy a pegar así voy a pegar esta acá y esta la voy a pegar en esta parte voy a hacer presión aquí para que pegue bien vamos a utilizar una cartulina azul acá vamos a medir en este extremo 2 centímetros trazamos la línea igual acá y trazamos la línea voy a medir acá cuánto tiene de alto esta cajita Mide 6.5 centímetros. Vamos a medir a partir de esta línea y voy a medir, voy a aumentar 3 milímetros, o sea que voy a estar midiendo 6.8 centímetros. Esto sería para hacer la tapa de la cajita. Voy a trazar la línea y voy a medir acá 2 centímetros, porque los cuatro lados deben de medir 2 centímetros. Esta parte voy a medir el ancho de estas cajitas que es de 7.5 y voy a hacer lo mismo voy a agregar 3 milímetros vamos a trazar desde acá y agrego 3 milímetros o sea que sería 7.8 centímetros voy a trazar la línea y en este lado que es el que me falta, recuerden que de los cuadrados lados va 2 centímetros y voy a trazar la línea y corto este cuadrito nos quedaría así voy a repasar las líneas con Tijera. Para doblar más fácil, voy a hacer los quiebres más fácil. Y voy a cortar estos dos extremos. Para armar la cajita, voy a hacer los quiebres. Y voy a aplicar silicona líquida en estos laditos. Y así armo la tapita. Nos quedaría así. Voy a colocarla. Y pueden ver, quedó muy bien. Ahora voy a utilizar un cuadrito en cartulina para hacer a papá noel. Ahí les dejé la medida de la cartulina. Y van a seguir haciéndolo así. Como pueden ver, este papá noel está súper fácil de hacer. Vamos a hacerle así la barba. Y la boquita. Acá pinté la carita, voy a pintar la naricita como pueden ver borré las líneas de la carita para que me quedara mejor porque muchas veces cuando uno pinta queda como, como arregado el lápiz ahora hacemos los ojitos, las pestañitas y la boquita voy a delinear ahora las cejas, el bigote y acabo de hacer una sombrita azul eso es como para decorar en esta parte voy a hacer una manito Y vamos a hacer un regalito, voy a hacer el manito, el regalito, un corozquito, otro corozquito y en la mitad una cruz. Voy a pintar esta parte que sería la de la manga de tu de panoel, igual este grandecito, la manga de la camisita. Nos quedaría así, acá lo recorté. Voy a tomar fomia escarchado y voy a hacer el gorrito así. esta línea y acá voy a tragar de nuevo cortamos nos quedaría así ahora voy a aplicar la silicona líquida a esta parte y la voy a pegar en el frente de la cajita en esta parte voy a escribir merry Christmas. No, no se sé pronuncia muy bien, pero hoy O Feliz Navidad, como quieran Voy a repasar de nuevo Y con este bolígrafo escarchado Voy a delinear la frase Para decorarla, para que se vea mejor Creo que se ve más bonita y voy a hacer estrellitas A decorar esta parte Con punticos Ahora voy a colocar A decorar perdón la tapa También voy a hacer estrellitas y punticos Y acá lo que dice voy a hacer unas rayitas Y unas estrellitas No se sé como muy bueno para hacer estrellitas Pero bueno se parecen un poquito Y voy a hacer punticos que sería para copiar mensajes este regalito está ideal para navidad para el 24 de diciembre para que quien a sus seres queridos o porque no, también al novio, a la pareja, al esposo para que le deseen una feliz navidad y unos buenos deseos Y te deseo de corazón que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo. Que nunca te falte un sueño, por qué luchar, un proyecto, que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer. Lo mejor de esta fecha es tu compañía. Te deseo un maravilloso y feliz año nuevo, lleno de suerte, felicidad y alegría. Te deseo un año venidero para asumir responsabilidades y cumplirlas, aquí es cumplirlas. Y tener serenidad para los momentos más difíciles de la vida. Y, y recuerdo con estrellitas que la dulzura de la Navidad que es el amor, te como mágica luz en tu diario vivir muchas bendiciones. Y vas ayudar también a estrellitas, que no las dice como muy bonitas. Bueno, estas noticas las vamos a colocar acá en esta parte. Y en la parte de adelante vamos a colocar chocolaticos dulces, los que más les guste. Y así hemos terminado, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Si es así, manito arriba y no olvides compartir el video con tus amigos. Hasta la próxima.